Daré todo de mí. Esto está que arde. ¿Seguirme el ritmo? <risas> ¡Ridículo! Solarius! Haré que mi estilo brille. ¡Runa eléctrica! Corwell, haz algo, ¿quieres? Este es mi destino Para que sientas mi propio dolor Seris, cumpliré mi promesa En un abrir y cerrar de ojos, Morirás ¡Lo destruiré! ¡Todo! Están tranquilos, yo los protegeré <risa> Acabaré contigo rápido Cargado y preparado Esto es por mi padre Acabaré contigo en este preciso instante Atómica! Hermano, esta vez no fallaré. Patético. ¿Quieres jugar? ¡Partín de loto! ¡Vete al infierno! ¿Eun? ¡Terminemos con él. Te haré pedazos. Desconozco el fracaso. Tu vida es innecesaria. ¡Te mataré! Aquí y ahora. ¡Clodia! <risa> ¡Heridanos! ¿De verdad creen que pueden ganar? El pide clemencia. Así acabaremos rápido. ¡Ay, que deseen estar <ríe> muertos! ¡Oblivio! ¡Emerge! ¡Desata todo tu poder! ¡Ahora! Y tus últimas plegarias. ¡Antes de desaparecer! ¡Oh! <ríe> Te castigaré, en nombre de la diosa Ishmael. ¿No te parece divertido? Acompáñame. ¡Castigo divino! ¡Armonía! ¡Te arrastraré al vacío!